Los medios de comunicación son claves para entender la sociedad contemporánea. Todos somos consumidores de medios, prensa, radio, televisión, cine, como medios clásicos y al mismo tiempo los nuevos medios emergentes como internet, los videojuegos, las redes sociales, la televisión digital, son parte ya de nuestra convivisión de nuestro mundo contemporáneo. Todos somos consumidores y a veces somos compulsivos y apasionados en ese consumo. Por eso es tan importante entender los medios de comunicación, comprenderlos y de alguna forma apropiarnos de ellos. Con este curso sobre competencia mediática pretendemos justamente analizar la capacidad de las personas para comprender los medios de forma emocional y de forma racional, adquirir hábitos, actitudes que nos permitan tener una interacción inteligente con los medios de comunicación. ¿Cuál es el propósito del curso? Por un lado la formación de los docentes en alfabetización mediática, pero también dotarles de aquellos recursos que les sirvan a los estudiantes para ser competentes ante los medios. Este curso está destinado a los profesionales de la educación y de la comunicación interesados en la confluencia de estos dos ámbitos, el ámbito educativo y el ámbito de la comunicación. Eh, todo el curso irá acompañado por una serie de profesores expertos en el ámbito educomunicativo, tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo del curso habrá una evaluación formativa, continua y global en la que iremos dando pasos en cada uno de los módulos hasta llegar a la actividad. Cada uno de estos bloques irá acompañado de una guía didáctica en la cual en todo momento se podrá seguir la eh, relación de contenidos, de objetivos y de actividades a realizar. En cada uno de ellos aparecerá un vídeo de presentación en la que se plasmarán los contenidos más fundamentales, además de un contenido en formato PDF en el que te podrás descargar aquellos contenidos básicos y que también irán acompañado de otra serie de contenidos para ampliar aquellos aspectos más relacionados con tu ámbito experiencial o con aquellos aspectos que más te interesen. El primer módulo. Hace referencia a lo que es el concepto de competencia mediática en la sociedad actual. Un segundo módulo que hace referencia al análisis crítico de la producción mediática y del consumo de medios de comunicación. En el tercer módulo nos acercaremos al análisis de los medios de comunicación no solo como contenido curricular, sino también como recurso. Y un último bloque en el que abordaremos desde el punto de vista educativo lo que es un docente eficaz ante los medios de comunicación y cuáles son aquellas claves que pueden garantizar su éxito. En todo este proceso, la figura del docente es un elemento clave. Pensamos que a lo largo de este curso se van a poder adquirir tanto los conocimientos como la información necesaria para el concepto de competencia mediática y poder extrapolar el mismo a la motivación personal para desarrollar esa competencia en uno mismo y en su alumnado, pero también para adquirir estrategias y habilidades metodológicas. Que permitan desarrollar actividades y experiencias en educomunicación, logrando así una mayor creatividad en todo nuestro planteamiento didáctico y al mismo tiempo nuestra motivación como docente en este apasionante mundo, que es el mundo de la educomunicación. Este curso está promovido por el Grupo Comunicar, colectivo de profesores y educomunicadores de toda Andalucía. Cuenta también con el respaldo de la red Alfamed, Red de investigadores euroamericanos en competencias mediáticas. Por otro lado, cuenta con el asesoramiento científico del proyecto I más D del Ministerio de Economía de España sobre competencias audiovisuales, al tiempo con el proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía sobre competencias mediáticas. Esperamos que el curso resulte muy intenso, que hayáis adquirido los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para desarrollar la competencia mediática. Que deis un paso adelante en el apasionante mundo de la comunicación. Ahora nos toca ser prosumidores mediáticos.